Pues ya estamos una vez más en vivo y en Muy todo color. A todo color. Y les saludamos les, a, a ustedes, mis saludamos. amados, mis amadas, entonces eh, pues ya que están con nosotros, viéndonos, <coughs> y los que van a estar viendo Así la es. repetición. Eh, les Así saludamos es. con mucho gusto sus amigos. Sus amigos, de Madrigal. Y Rafael Cabas. Sean bienvenidos todos, todos y cada uno de ustedes y agradeciéndoles de antemano eh, todas las personitas que han estado pues viendo eh, compartiendo estos videos les agradecemos grandemente y el señor les bendice grandemente porque lo que estamos haciendo es Siempre eh, llevando un mensaje de reflexión para nuestras vidas en este mundo tan incierto. A propósito eso, eh, el tema es: Misericordia, misericordia quiero. Misericordia quiero. Eh, qué interesante y qué importante es que podamos tener misericordia. Claro, claro, así es. Pero, ¿y, y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú sabes lo que significa la palabra misericordia? ¿Tú sabes lo que significa eh, o qué quiere decir misericordia? Porque es lo que Dios quiere. Sí, es lo que Él quiere. Es lo que él quiere. Así es. No nosotros, sino Dios quiere que tengamos misericordia. ¿Con quién? Con nuestro prójimo. Así es. ¿Verdad? Así Entonces, es. pero antes de agarrar el tema... Uh -huh. Eh, esta mañana que me desperté, me desperté con un pensamiento. Eh, sí. Es de algo que hicimos hace muchos años. Hoy, cuando digo hace muchos años, ah. me hace sentir más viejito. <risa> <risa> Pero sí, hace muchos años. Sí. Pusimos una primer página en, en la internet uh -huh. y la titulamos. Nuestra familia hoy. Exacto, nuestra familia hoy. Y esto y fue familia. todo un éxito en, aquel, en aquellos años. Eh, digo, fue todo un éxito porque, sí, porque... recibimos Uf, correspondencias sí, de muchas partes. Sí, más fue la primera sí, vez que recibimos que hoy, que de España y que. que de y que, muchos que, lugares. Que Argentina y que de Brasil y que de aquí y de allá. Y, Sorprendidos nosotros, ¿eh? porque eh, la Internet en esos años estaba muy, muy, muy reciente. Estaba muy reciente y no, no pensábamos que fuera eh, a llegar a tantos países, Exacto. a tanta gente. Y en esos años nosotros estábamos más bien en, en la radio. Sí, sí, en la radio. No, eh, no era el, el, el Internet. No era el Internet. Pero en ese entonces no, era no había internet. la conexión de la radio con, al internet. Con la visión, no, no, no era la internet con, sí. con visión. No, no, no, no era. O Estaba muy lejos de nosotros en aquellos días el poder hablar sobre el tema. Sí. Y eh, no, pues fue una bendición una enorme, la verdad. Uh -huh. eh, por lo que quiere, y usted, eh, nos... Nos no, un poquito porque no era el enfoque principal en aquel entonces. Ajá, ajá. Sí, sí, no, no era. Eh, en, Entonces, eh, eh, no, no, eh, no pagamos, por así decirlo, el, la renovación de, sí, se de, se de, de la parte. Pues, ya cuando se acordamos. Se cortó. ¿Al, alguien más adquirió. El nombre. El nombre, sí. y, y nos quitaron el nombre. Bueno. Digo, el Pues Sí, el nombre, por así decirlo. Un error, mm. un error, eh, nada más por, por falta de mucho conocimiento. <risa> <risa> eh, en, entonces, y, y hoy me, me levanté pensando. pensando en eso, de retomar. Y sí, tenemos mm. una página. Eh, pero eso se hizo ya en ya 1900. Ya se tiene, 10, 10 uh, años. En, en, el, en el 2000, en el 2011. Este, y ahí está, en uh -huh. internet. Pero no, no le hemos puesto toda la atención que requiere. Sí. Eh, porque son de esas páginas que son eh, grandes, pero a, así se llama, nuestra familia hoy. Eh, Contás, ya que si entras ahí vas a ver y nos vas a ver jovencitos a, aquí a, a, a mi muñeca y a mí. Este, cuando digo muñeca, gracias ajapó, por ser muñeca. En eh, Japón el muñeco, ¿verdad? entonces somos un, un par de muñecos. Ah, qué muñeco. este, Bueno, eso es así, eh, nada más para romper los, los hielos. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y me sorprendí porque ni me acordaba que lo tenía. Sí, sí, sí. No, no. Pues bueno, de vez, ¿Verdad? Y ahí fue donde empezamos a hacer los primeros videos. Los primeros videos. así. Pero ya después nos enlazamos con otra compañía, este, sí. y nos desviamos, sí, desviamos un viamos. poquito. Y bueno, pues así así aconteció y así sucedió no la la, la cuestión de eh, de que nos olvidamos un poco, pero ahí la tenemos. en ahí la de está, España, ahí está. Nuestra familia Así hoy. Así es. Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque nosotros desde que estábamos en la radio exclusivamente hablábamos mucho sobre la familia. Sí, es, es tan importante este pensar en, en cada quien en, en su familia, eh, cómo está, qué están haciendo, estamos al tanto de ellos. Ahorita, cómo están las cosas, este, tan tremendas que eh, o sea que ya no hay el, el tiempo de, de, de estar eh, platicando con ellos porque pues cada quien en su mundo porque cada quien tiene su computadora su teléfono sí, sí, sí, y sí. cada quien eh, en, en sus cosas que hacer y, uh -huh. y el tiempo uh -huh. el tiempo es ahorita es algo difícil porque cada quien está ocupado Así con es. lo que está haciendo Así es, entonces, pues, eh, eh, estamos eh, con la intención de, de retomar más en serio eh, lo que en un principio no era muy en serio, pero no le dimos toda la, la atención correcta sí, sí. y, y, y debida. Pero pensando un, un poco en lo que Dios nos ha uh -huh. bendecido, Así es. Eh, que queríamos así como el pavo extender el, los, el, nuestras el, alas así, el, el plumaje, el plumaje el precioso. Eh, <risa> si no, te lo van a ver aquí, a este pavo eh, qué bonito se ve eh, cuando, cuando a, abre su, su abanico de así como una, con una sombrilla, como un abanico ¿verdad? sí, sí, es como con una y, abanico. Y, y es hermosísimo este y hablar de la familia pues eh, es por demás interesante. Claro que sí. Es algo que mucha falta nos Mira, hace. Ahí está, ya que está precioso que se ve. ¿Qué, precioso. ¿qué? ¿Qué precioso? Algo este... preciosísimo. Entonces, eso es lo que queremos hacer en los días siguientes. En retomar nuevamente los temas. Los temas de la familia. y y de ahí surgieron un montón de reflexiones. Sí, así es. este Una de ellas es, los hijos sufren debido al divorcio, vino al divorcio, uh -huh. y el matrimonio. Uh -huh. Son tres reflexiones primeras que, que surgieron. Sí, muy, muy fuerte. después surgieron muchas más. Pero esas tres eh, reflexiones. Reflexiones bien eh, importantes. Fueron repartidas por miles mucho, por miles, mucho, mucho las gusto. imprimimos eh, regalamos muchísimas eh, las pusimos en, en un periódico que hicimos en aquellos años eh, uh -huh. en un tabloide eh, en una revista eh, que intentamos hacer pero no, no nos funcionó porque no, el, nos faltaron el, los recursos el apoyo, sí. los, los recursos nos faltaron bien ¿sí? Y pues bueno, cuando a veces así no es. hay el recurso, se, se, se, se las paran cosas, las cosas, ¿no? Así es. Pero la idea fundamental de esa revista era que pudiera ser utilizada eh, para ir a tocar puertas para llevar un mensaje uh -huh. y que la iglesia, las diferentes iglesias que conocíamos en aquellos días uh -huh. pudieran utilizar una herramienta para ir a las familias. Porque el, el tema de, o el título de esa revista era Paz sea a esta casa. Paz sea a esta casa. Así. Entonces, ¿cómo no íbamos a querer nosotros que la paz llegara a, a todos los lugares? Claro, claro que sí. Pero no se nos olvida y ahí está todavía guardado, en, en, no en el cajón de los recuerdos, sino... No, está eh, en está, está, está está está sí. Un día de estos el Señor nos va a dar toda la oportunidad para retomar es. lo que dejamos. Lo de que uh -huh. eh, porque eso sí, al hacerla como de tipo revista, va a tener un buen costo. Porque la queremos hacer bien hecha, claro. a color, eh, papel bueno, eh, en fin. Sí, que esté bonita. Entonces... Pero el tema de hoy, misericordia quiero. Uh -huh. ¿Qué es para ti la misericordia? ¿Qué me pudieras ¿Qué decir? Es. Bueno, no, no vamos a esperar que, que alguien nos escriba, a decir, porque a no mejor no, bueno, no, no. No, no sabe. <ríe> eh, pero misericordia. Es bien sencillo, es una línea nada más. Uh -huh. Y después es, se lo va a leer. Bien, bueno, viene siendo inclinación a sentir compasión. ...por los que sufren... Uh -huh. ...y ofrecerles ayuda... ...ok... ...inclinación a sentir... ...compasión... ...por los que sufren... ...por eso era paz... sea esta casa... Uh -huh. ...y por eso es... ...nuestra familia hoy... ...amén, así es... ...entonces... ...toda no, nuestra inclinación ha sido hacia ese rumbo... ...lamentablemente cuando... ...las finanzas hacen uh -huh. falta... Uh -huh. Muchas cosas se paran. Claro, claro, claro. Y en nuestro caso fue una temporada, de un tiempo eh, muy crítico para nosotros cuando estábamos tratando de hacer esto y no pudimos levantar el vuelo para para, seguir. para poder continuar, ¿verdad? Este, así es, así es. Era un avisito muy chiquito que <risa> se, necesitábamos... Necesitábamos... Entonces, no, no, no era un jet de esos modelos que hay ahorita. Y bueno, Dios conoce todas las cosas. Dios conoce en sus corazones. Así es, así es. Y, y eso es lo que queremos hacer. Entonces, sí. es una cualidad de Dios Ajá. en cuanto a ser perfectos. ¿verdad? Sí. Y por lo cual perdona los pecados de las personas. Ajá. Entonces, esa es, la, esa es la misericordia. Misericordia divina. ¿Verdad? Entonces... Qué es, lo que requerimos, ¿Qué es lo que necesitamos? Que tú y yo y nosotros todos podamos envolvernos en esa misericordia y que podamos ser de ayuda y podamos ser de bendición Así a es, todas las también, personas que también. nos rodean, que nos ven, que nos escuchan, eh, con los que podemos compaginar de, sí, alguna forma, claro. de alguna manera. Y nos vamos a ir a Mateo 5, 7, eh, sí. que nos dice... Sí, nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Toma la tuya. Señor. Toma la tuya. Así es. ¿Qué es lo que dice la Escritura en Mateo 5, 7? Uh -huh. Bienaventurados los misericordiosos. Fíjate, es una bienaventuranza de Dios para nuestras vidas. Sí, amén, amén. Es para, para nuestras vidas. Sí. Entonces dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia. Entonces, conforme tú das, Dios te va a recompensar. Uh -huh. Conforme tú des, así va a ser la recompensa. Porque porque Dios no se va a quedar con nada. No. Él quiere que nosotros seamos misericordiosos, porque Él es un Dios de misericordia. Amén. Amén. Eso Es lo que Dios. Dios sí, es un Dios de misericordia. así es. Eh, y sí. nos vamos ahora a Mateo 9.13. Escuche bien lo que Mateo dice. Mateo 9.13 nos dice así. Ir pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero. Y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos. Sino a pecadores. Al arrepentimiento. Dice nada más. A lo que el Señor vino. Uh -huh. A, a lo que el Señor vino, nada, nada más dice ir uh -huh. es ir ir, ir, ir, ir ir mi amado, ir mi, mi amada ir pues y aprender lo que significa misericordia eh. misericordia, misericordia. Que, misericordia quiero misericordia o quiero ese es el título de, de, de, del sí. tema de uh -huh. hoy uh -huh. misericordia quiero Así. Y no sacrificio. A veces nosotros nos sacrificamos y si no estamos en la condición, uh -huh. pues nos, sí. nos, nos, nos doblamos, por así sí. decirlo, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero más vale doblado que quebrado. Claro. Bueno, porque eh. una marca doblas, que, es que pero se dobla, no se rompe, ¿verdad? Claro. Entonces. Es bien, bien, bien, bien, bien importante, importante lo que el Señor nos dice a través de su Santa Palabra. Claro que sí. Claro. Y yo espero que tú, mi amada, y que tú, mi amado, lo puedan entender, lo puedan comprender, y que puedan vivir esa experiencia de Amén. estar en la misericordia de Dios. Sí. Amén, así es. Y dice, y no, y... Y no sacrificio, ¿eh? Porque no he venido a, llamar a, a llamar a justos. No he venido a llamar a justos. Sino pecadores. Sino pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Por eso, seguido hablamos de recibir al Señor Jesús, no, no, Jesús se, se en corazones. Es. ¿Por Porque ese debe ser el principio. Y, y esto me recuerda, voy a... Sí. hablar de la antigüedad de la antigüedad, ok me recuerda aquella ocasión que estaba en el programa de medianoche que me llama un niño para aceptar al señor sí, así es era un programa de medianoche quiero que lo escuche bien algunos que se me lo han escuchado en otras ocasiones y cuando ese niño me llamó pues, Claro, oramos por él, lo, lo ayudamos a, a recibir al Señor Jesús. Así es. Y ya para colgar. Su hermanito le decía que, que, que, que, que sí. quería hablar conmigo, porque él también quería aceptar al Señor Jesús. Sí, que se pasa el teléfono. Guau, wow, bueno. Sí. Era un programa de medianoche. ¿eh? Sí. Dos niños... En ese momento que estábamos en el programa, querían aceptar al Señor. Sí, es, y, y es que ellos tenían ya un rato de estar escuchando el programa con su mamá, y, y ya sabían. Entonces, ellos se acostaban temprano, pero les tenía que hablar a esa hora porque ellos querían escuchar el, el programa. Me pasaba lo mismo que, que, que, que con Carlos Chup <ríe> de allá de, de, de Quintana Roo. Ajá. ¿Verdad? Eh, de, porque en Miami nos escuchaban en la de mujeres y todo lo que esa parte de, de Yucatán sí. y Arroyo, todo eso porque la señal se iba pero derechito para allá por derechito. y como Ponchito allá de Curiacán, de, de, de Culiacán eh, en Sinaloa, Sinaloa. Sinaloa se brincaba la señal de una manera tremenda de una parte a la otra cuando la, la estación no tenía la capacidad de hacer eso Ajá. pero como era de medianoche este ese, ese subía a la casa para sí. acomodar la antena y no sé qué para poder escuchar. Sí, sí. Eh, entonces, este, sucedían cosas bien bonitas. Pero, <ríe> eh, volviendo a los niños, uh -huh. me eh, dice el niño mayorcito, ¿verdad? Que su hermanito más chiquito tiene que aceptar al Señor. Así es, así es. Dije, pues pásamelo. Déjame orar por él, Ajá, amén. Y, y qué bonito a mí me pongo chinito de verdad, nomás sí, de recordar sí, sí, ese, no? ese momento, claro. ese día tan especial, son este uh, momentos muy, muy Mo preciosos, muy recordados, sí, sí, sí, que no te se olvidan. Uh -huh. eh, entonces, cómo no vamos a querer estar haciendo este trabajo si sí, el Señor es maravilloso, amén, amén. El Señor es grande en amor y misericordia. A medianoche tres niños que yo a la ¿Y lo no sé pues no, no no, eh, para el Señor. Y los he visto. Los he Esos niños ahorita, pues ya ganan niños a esas alturas. Ahora están más de 25 años. Están casados, pues, si yo creo. Sí. Ella tiene familia de seguro. Sí. Ya más de 25 años, imagínese. Sí, más de 25 años ahorita, a la fecha. Ajá ya, ya, ya, ya no me acuerdo. Por, por ahí, por ahí. Ya han pasado muchos años. Entonces, esto es lo maravilloso, mi amada. mi amado. Y ahora, haciendo sí, estos videos, estamos aquí en estas plataformas, como Facebook, YouTube, que todos no existían en aquellos años. No, no había. No, no existían. No Entonces, ¿cómo no vamos a ser contentos? ¿Cómo no vamos a ser felices por esas plataformas? Aunque... También hay de todo aquí. Uh -huh. pues reconocemos eso. Sí, hay muchas cosas que no nos gustan, no nos agradan. Lo único que tenemos que hacer es orar por ellos. Sí. Por sí, los cosas, en las páginas. No para que sucias. Sí. Eh, para que modifiquen su, su, su, sus proyectos sí, sí, sí. Y, y los limpien sí, sí, un poco claro. más. Pero como no son personas cristianas, pues difícilmente lo pueden hacer porque están Oye, puestos algunos, como negocio. Requisitos, sí. No empezaron como negocio, pero, pero después sí, se hizo sí. un gran negocio y uh -huh. son multi, multi, multi, multi millonarios. Entonces, pues, ellos van a ponerse corriente. Sí. sí, sí. Y entonces, ese es el, el, el punto de, de las páginas sociales. Y cuando uno participa, si uh -huh. algo de, de lo que hacemos nosotros nos gusta, ahí les beneficia. Uh -huh. No claro. nosotros, porque nosotros solamente eh, porque no monetizamos la, la, la, las páginas, no, no me interesa monetizarlas. Uh -huh. eh, no, no es el plan, no es el no, proyecto, pues no es el propósito. Así es. Pero quienes lo hacen, esto sí gana. Claro. Entonces, eh, pero que Dios bendiga a estas personas y que las purifiquen un poquito más. Sus, sus páginas uh -huh. eh, que, pues sí, hay de todo hay de todo, tenemos sí, sí. que estar bien conscientes de eso entonces, nos vamos a dedicar ahora a Mateo 12.7 12, 12, muy importante y, se, y si supieseis ¿qué significa? misericordia quiero y no sacrificio no condenarías a los inocentes, así es pues que importante, es, por verdad. eso esas páginas hay que orar por ellos sí porque en cierta forma son inocentes sí sí sí sí ahorita es todo lo que ha estado pasando con, con todos los niños que se han pasado para acá y los ay no no es... hay, hay muchas cosas por las que tenemos que, que seguir orando sí. todos todos y digo todos porque es todos los que lo, lo tenemos que hacer así es ¿Por qué? Así porque porque es. este no es un asunto nomás de nosotros es un, es un asunto de, de todos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes de la inmensa necesidad que hay de poder hacer las cosas como es correcto, como Así es debido. Es. Entonces, sí tenemos que, que, que luchar por ello. Tenemos que luchar. Eh, bueno, ya llevamos así 23 es. minutos y, y tenemos que avanzar un poquito más porque queremos darles otro pasaje más. Sí. Ahí en Mateo 9. 9.27. 27 al 31. Uh -huh. ¿Ves aquí, lo que dice la Escritura? Aquí la Escritura nos dice así de esta manera. Dice, dos ciegos reciben la vista. Uh -huh. eh, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo...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 Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ok, vamos despacito a tratar de desmenuzar este sí. pequeño pasaje. Ajá. Dice que pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Uh -huh. Y ellos le dicen ten misericordia de nosotros. Hijo de David. Y le llaman hijo de David, porque era de la descendencia de, la de descendencia David. De David sí. en, en, en aquellos años, en los años bíblicos, era bien importante la, la cuestión de las descendencias. Sí, sí. Como que se llevó un récord muy, muy, muy preciso. Muy, bien, muy preciso, de, de, de las descendencias, de dónde venía. Sí, sí. Y imagínense, de, de rey David, del de rey Salomón, y de ahí, de, es, de esa es parentela, uh -huh. o, o de esa familia, o de esa ramificación, uh -huh. viene y nace el hijo de Dios como, o, como un ser humano. Sí, sí, sí. Y tenía que nacer de la manera... Más justa, más, más, más, más precisa Más, más limpia limpiarlas. Y se escogió a una mujer Una, una señorita eh, ¿Sí? Bíblicamente se le llama una virgen sí. Porque no había sido tocada por hombres todavía uh -huh. Aunque ya, ya estaba comprometida con comprometida, pero con, nada con, más José, uh -huh. Pero no habían tenido ninguna relación todavía uh -huh. eh, Entonces Aquí lo que podemos ver en, en, en esta parte de la escritura es que dice que pasando Jesús le siguieron los ciegos, dieron voces y le dijeron: Ten misericordia de nosotros, uh -huh. y le dice: Hijo de David. Uh -huh. O sea, ellos estaban siendo, pero sabían, habían oído. Uh -huh. Sí. ¿Quién, era Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿De dónde venía? ¿De dónde venía su, su, su, su descendencia? Uh -huh. No yo que era de María y, y, y de José. No, no, no. no. Que venía de la descendencia de David. Uh -huh. Sí. Y, y de Salomón, obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí ya, ya se abre un, un, un, un abanico. Uh -huh. Así como veíamos el pavoreal. Sí. Eh, que es, es muy hermoso cuando se conoce las descendencias o, o las ascendencias, ¿no? Ajá. Este, y entonces, ahí en el verso 28 nos dice: Y llegado a la casa, vinieron a él los, los ciegos uh -huh. y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Dice: hace la pregunta. ¿Crees? ¿Creen que, que puedas hacer esto? Uh -huh. Y la respuesta de ellos fue... Dijeron ellos... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Entonces, aquí es donde empiezan a ejercerse los milagros. Uh -huh. Cuando sí. le podemos creer a Dios. Amén. Por lo que dice tu palabra. Y que podemos poner nuestro cuidado y nuestra atención... En el Hijo de Dios. Amén. Así es. Y que si algo necesitamos, Él está ahí puesto y dispuesto, sí, para, dispuesto. Ajá, para, para ayudarnos y para, para bendecirnos. Para ah, sí es, sí es. Y si a veces no recibimos, uh -huh. es porque dice la Escritura que pedimos mal. Exacto. Así. O que se nos olvida. Sí, sí. Ya sea que se olvide, o, o bien porque pedimos mal. Es que entonces, vi de la importancia uh -huh. de que tengan que tener voy esa fe, esa confianza, como la de estos hombres que estaban ciegos. Y qué hermoso es, porque entonces podemos ver y podemos visualizar lo que Dios tiene preparado a para nosotros. Sí, amén, amén. Entonces, es. al, al estar pensando en todo esto y estar reflexionando ahorita con, con, con estos pasaje, pasajes bíblicos ¿Mm -hmm. ya no podemos parar de aquí en adelante ya no podemos parar así es hasta que el Señor nos llame hay que continuar haciendo el trabajo no. del no, no, Señor me. tenemos que continuar me, ya no me, podemos me, me. parar no, no, no podemos, no podemos. Hasta que el Señor venga o, o, o, o nos vayamos con él. Sí, es que en realidad este, hay mucha, hay mucha necesidad, eh, pues eh, espiritual, o sea hay, hay, hay muchos que todavía no, no conocen del Señor. Sí, así, eh, así es. Entonces es, es necesario que, que escuchen del Señor, que crean el Señor que se arrepientan de, de, de sus pecados y el Señor los va a perdonar y que empiecen una nueva vida, una nueva vida. Así de que eh, para el Señor no hay nada imposible. Así es. Nada imposible. Eh, ahí en Romanos 12 nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, uh -huh. que es vuestro culto racional. Uh -huh. No os conforméis a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, perfecta. Uh -huh. Ahí en Romanos 12.12. 12. Eh, el Señor es grande, su misericordia es grande. Nada más eh, necesitamos eh, ir a sus pies, doblegarnos a Él y arrepentirnos de todo corazón. Y el Señor viene a nuestras vidas. Así es, entonces, ¿viste la importancia de todo esto, mi amado, mi amada? Eh, continúa este pasaje ahí con el verso 29. Sí, ahí nos dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, sea hecho. Amén. Entonces, fíjense la, la importancia de que nosotros pongamos nuestra fe en, en nuestra confianza en, en el Señor, precisamente. Así es. Entonces, y dice que los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, ajá. pero salidos ellos divulgaron la baba de Él por toda aquella. Tierra. Sí, así es. Así, entonces, imagínense la, la importancia de esto, mi amada, mi amado, que hagamos la perfecta voluntad, voluntad de de, del Señor, uh -huh. que la hagamos entonces tenemos así que es. estar en esa condición no hay otra tenemos que ser en esa condición nosotros para que el señor sea honrado y glorificado entonces eh, dice que no nos conformemos a este siglo verdad así es. transformados transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o sea nuestro entendimiento tiene que ser renovado. ¿Para qué? Pues para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así es. Agradable y perfecta. Entonces, sigue diciendo aquí. Sí, en el. Verso 30. Uh -huh. Y los ojos de ellos. Ah, bueno, ¿sí? el 29. Ah, señor. ok. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Entonces es conforme a la fe de ellos. Uh -huh. dijo Jesús, decía, decía hecho. Así es. Entonces le preguntó a él: ¿Creen que yo puedo hacer esto? Él dijo: Sí, señor. Aguanta conforme a su fe. recibanos. Recibe. Entonces, dice, ¿qué, recibe, ¿qué hermoso recibe es? Recibe la bendición. Dice, ¿Qué hermoso es cuando el Señor. Nos da las sí, pautas la de cómo poder recibir la bendición. la bendición. Amén. Yo ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios te puede bendecir? ¿Tú crees que Dios puede cumplirte lo que te hace falta? Déjame ver sí, sí. como dice el, el dicho por ahí, uh -huh. como el gorrito, yo por delante. Uh -huh. Yo tengo que creerlo. Y amén, amén. Y lo creo de que Dios nos va a cumplir lo creemos, toda nuestra necesidad lo creemos, para continuar creemos. con todos sus planes y con todos amén. sus proyectos. Nada imposible hay para Él. Nada más tenemos que creerlo. Lo creemos todo nuestro corazón. Y vamos a hacer no vamos, más amén. de lo que hemos hecho hasta ahorita. Amén. Ese, amén esa amén, es nuestra amén. fe, esa es nuestra confianza. Amén, amén. De que vamos a hacer, el doble o el triple o cuádruple De lo que hemos hecho hasta ahorita En sus manos estamos Señor Y hay una razón Una, la fe que tenemos en el Señor Y la otra La experiencia que ya tenemos en el Señor Amén Amén, amén, así es Entonces, todo, Toda esta experiencia acumulada La queremos desbordar Hacia ese proyecto De ir Por todo el mundo Y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén, de una amén. manera masiva, completamente. Y estamos en eso, pero aún sentimos que nos hace falta mucho más. Entonces, sí, amén. tocó los ojos diciendo, conforme vuestra fe, o sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y ahora siento que mis ojos también se están abriendo. Amén, amén. Los ojos de la fe. Es para eso. poder ver y visualizar lo que tenemos que hacer en el Señor. Amén, amén, así es. Así y, es. Y les encargó rigurosamente. Uh -huh. ¿Qué? Diciendo, mirad que nadie lo sepa. Uh -huh. Uh -huh. Diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, pues lo divulgaron. Así que yo oh, también lo estoy devolviendo ahorita, lo estamos divulgando no, nosotros. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque creemos en este Dios de poder, creemos en este Jesús el Todopoderoso. Amén, amén. Creemos en Él. Así es. De que si algo le pedimos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Recibimos. Y por la fe. Sí, amén. Lo recibimos. Por la fe. Recibimos nos va a dar pues la victoria total la y en el nombre de Cristo tenemos un plan tenemos un proyecto amén. a eso es lo que nos estamos refiriendo ahorita estamos, estamos en un plan un proyecto amén muy ambicioso sí sí es ambicioso para el señor pero para el señor. No, no es esa envidia de, de de la envidia mala no no no es no, de, de la no, buena no, no, es de, de la de ejercer un ministerio mucho más fuerte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 Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Y en estamos esto pensando. estamos pensando. Así es. En eso. Amén. Queremos ser de bendición. Amén. Cuando los ministerios Amén. sanos se nos acerquen, queremos Amén. bendecirlos Amén. también. Amén. Entonces, esas es parte del plan, del proyecto. Y, y estamos orando para que Dios nos dé todo lo requerido todo lo necesario para lograr ese sí, objetivo sí, ambicioso sí, cómo no es bastante, ya lo hemos platicado con dos, tres, cuatro personas nada más pero sí sí, eh, eh, sí tenemos pero este es plan, tenemos el proyecto eh, algunos no, no lo entienden pero yo sé que en el momento que esto se destape se va a poder saborear, amén. se va a poder oler amén, y amén, se va a poder disfrutar. Es. Amén. Entonces, ese es el plan, ese es el proyecto. Queremos hacer mucho más que lo que estamos uh -huh. haciendo ahorita, porque sí, hay amén. mucho que hacer. Y, y fíjense, les voy a hacer un, un comentario. Eh, hemos estado reflexionando mucho sobre lo que está pasando con la Iglesia del Señor del día de hoy. Eh, nos atrevemos a creer y a pensar que hay un gran descuido en este momento en la hora del Señor y lo hemos dicho amén. de esta manera la prédica tiene que ser con la, con la vida en la mano amén Creemos que ningún pastor, ningún predicador debe de predicar, aunque lo tenga en sus teléfonos, la, la, la Biblia. Uh -huh. Yo te tengo ustedes aquí, Yo tengo aquí el, el, el, el, el programa. Uh -huh. Pero prefiero que todo el mundo utilicemos la Biblia. También así es. ¿Por qué razón? Porque es la que nos da la autoridad. Pues yo les digo, escrito está. Dice que por la fe de ellos. Que así sea. Pero lo no dice el aquí, el señor. señor. No dice el Señor. nos está diciendo el Señor aquí en su santa ella, y me dice esta palabra. Tenemos que creerlo porque aquí está escrito Aquí está escrito Aquí está escrito Y, y déjenme decirles, Esto ya lo hemos repetido en, en varias ocasiones Quienes interpretaron las, las escrituras De los originales uh -huh. Dieron hasta subir su vida Para poderlo hacer Así Para es. que nos pueda llegar a nosotros Se si no ha sido por Ay. esos mártires Sí nosotros no tendríamos todavía la vida ¿A cada quien en su, en su lenguaje para poderlo entender. Así es. Entonces, ¿cómo no hacerlo para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro Dios? Amén. Ahora, el nuevo lenguaje es el que estás viendo a, a través de este video. Que se puede convertir en radio, se puede convertir en televisión y que todo el mundo lo puede ver o escuchar. Amén. Amén, amén. Así es. Y todavía hay más que eso. Todas las plataformas que hay, que no las estamos utilizando todavía. Porque se requiere capital, se requiere claro, dinero. Claro. Pero y, imagínense, las mejores cámaras, me, mejores estudios, mejor me, mejor todo, pues ya, ya es que un dinero más o menos regular de... Sí, eh, sí. No, no, no una pantallita como esa que no, sí. no es muy chiquita. Se necesita pero, plata. Pero, ¿cómo? Sí, te digo, se necesita plata. Plata, sí, como dicen ahí en, en algunos países. Uh -huh. Entonces, eh, hacer los estudios como debe de ser, uh -huh. sí, sí es requerido eso. Y queremos hacerlo por pues la honra del Señor. Y queremos ser... Bueno, después platicamos más de eso, porque eh, quiero que el Señor, ya cuando lo tengamos, les podamos decir, aquí y acá y allá estamos. Así es. Pero lo, lo otro que les iba a decir, mi esposo y yo hemos analizado lo que hemos visto en algunos programas, en algunos mensajes que, que se han dado, Ajá. ay qué lejos están de estar haciendo la perfecta voluntad sí. y sobre todo cuando no usan la Biblia sí, así es. o la distorsionan Ajá. o que lo hagan más bien por dinero que por amor Ajá. que por misericordia así es lo sabemos lo entendemos lo hemos analizado, y no de ahorita, ya desde de tiempo atrás. Y entendemos esto. Sí. Y no queremos hacerlo nosotros de esa, de esa forma. No queremos hacerlo de esa manera. Y sí, es que se va mucho por, por las emociones. Y no, no, no es así. Entonces, pues... Y no podemos estar vendiendo los milagros. No. No, no, no podemos no, no. estar vendiendo. Es, es, eso es... Prohibido ah, por el Señor. Sí, sí que haya pues entre vosotros, como dice ahí en Filipenses 2.3, eh, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que ese es el sentir uh -huh. de, de, de muchos este, eh, hermanos en Cristo que nos están viendo, escuchando, que haya ese, ese sentir de hacer la buena voluntad, lo que el Señor nos está poniendo en nuestros corazones porque hace falta hace falta sí. y nosotros queremos para, ya, para aterrizar el, ya el, el final en el 31 dicen pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra uh -huh. y nosotros queremos ir hasta lo último de la tierra ¿por qué? porque se hace necesario Amén. Hay países donde está, el Evangelio está. todavía no ha podido penetrar como es correcto. ¿Por qué? Así Porque es. hay, hay eh, con tantas doctrinas que existen tan erradas. Hay mucho estorbo eh, todavía. Mucho. La palabra del Señor no ha llegado todavía a, a donde debe de llegar. Uh -huh. Y es donde queremos estar allí. Así para que es. la paz sea en todos los lugares. Así es. En todas las familias y en todas las vidas. Pues es. vamos a orar. Gracias. Vamos a orar. Sí, vamos a tomar la mano Sí, vamos a orar. Y aquí estamos tomados mi esposito de la mano. Sí, amén, amén. Unidos Amoremos. en un solo propósito. Padre sí, Santo. Oh, mi Padre. Alabamos su santo nombre. Damos gracias por su... Veneno. ¿Cuánta gente hay aún? Señor, sin poder ver su amor, su poder, su gracia sí, y su majestad. En el nombre de Jesús, Señor. ¿Cuántas enfermedades hay este alrededor Padre de este mundo, es peligro, Señor? Señor? ¿Cuántas epidemias sí, hay, hay, Señor? Mucha gente, Padre llevándose a las personas aún todavía sí, sin conocerse. Sí, Señor. Señor. Pero, Padre Santo. Gracias por su grande amor. Su, su amor, su poder gracias tu majestad, sí, sea sí, esa vacuna que sí, viene y señor. cura Así es, padre. En sus toda las enfermedad ponemos a todas las personas que están enfermas que están pasando por problemas difíciles de Padre Santo levante al caído, sí, levante al enfermo en el nombre de Jesús Levanta el que está ahí, señor su mano con poder. las carencias sí mi Cristo Levánteles con poder, Señor. Que el poder de sus multiplique no Multiflíqueles, Señor, sus señor, finanzas. Toque, toque las Denle vidas, su salud, toque Señor. De señor. Den la bendición en los hogares, en de las familias, de su... en los matrimonios. Sí, Señor. Y Padre Santo. Cuide, cuide de la juventud, Señor. Padre Santo. Cúbralos. Cúbralos. Retomamos, Cúbralos oh Señor. Padre, Señor. Cúbralos ese es el proyecto de nuestra familia hoy. Jesús. Sí, Cristo. Para que, Señor, las familias sean más unidas sí, cada día. Así es, Padre. Y que juntos puedan hacer su obra, Señor. Sí, padre, padre mío. Cúbrame, en sí, el nombre poderoso del Cristo Jesús. Señor. Que señor, nadie nos nos quede sí, sin la bendición Dios suya Dios. Señor, en este momento. Sí, donde quiera que nos vean, nos escuchen. Sea con los misioneros. En las repetición Señor. Que señor. puede ser a cualquier hora del día. Sí, y en cualquier parte del mundo. Sí, Señor. Señor. Donde ellos se encuentren. Donde tú te encuentres, mi amada. Donde tú sí, te encuentres, señor, mi amado. Recibe la bendición del Altísimo. De el nombre señor. del Padre. Sí, el sí, nombre señor. del Hijo del Espíritu Santo, sí, y que la, el, su, de Cristo, el Señor Jesús. sea sobre tu vida, sí, que a ti te digo, sí, recibe la bendición, Jesús. recibe la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición, en el nombre, de sí. en el nombre poderoso de Cristo, el nombre de Cristo Jesús, aleluya, sí. aleluya. Amén. aleluya. Amén. amén, amén, y amén, sí, amén. y amén, y el tiempo ya se nos puede, ya son 48 minutos y medio, ¿Eh? así es, pues bueno, <risa> eh, el tiempo es del Señor, así es, el tiempo del Señor, y sean bendecidos todos y cada uno de ustedes los que han estado en, en, en este tiempo y los que van a estar más adelante en la noche. No sé a qué horas puedan ver este video, pero que sean bendecidos de parte de nuestro Dios y bendecidos por compartir estos videos. También. El Señor les bendiga grandemente y sus amigos, les amamos, Elida Madrigal. Y El Rey Un abrazo fuerte. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y va vamos a, a esperarnos más a, a que abra su abanico eh, este pavo real para dejar con esta última <ríe> imagen acá eh, que me parece precioso eh, lo que esta ave este, hace. Es, es, es increíble. Eh, es, es, es por demás hermoso hermoso hermoso Muy hermoso Mira ahí, ahí está Mira. bendiciones Mira, para va. todos es precioso ah, aleluya bueno lo que el señor hace así es, es. Perfecto. bendiciones bendiciones para todos